¡Eh! ¡Eh! Mira, ¡Eh! eh. ¡Salta Violeta! Eh, ¡Eh! Bueno... Miren, debutando... Mirá, mirá, mirá qué corrida que hace, mira, mirá, mirá. Mirá, no se entrega, mirá, mirá qué cosa divina. Mirá. Vamos. Ven, ven, ven, chiquito, ven, ven. Hermoso, ven. Con el a hacer acá con cariño. ya está. Mira, mira, esto así, con cariño, ahora le veíamos recómo marcó la solada. Eso está papito, está papito. Chao, chico Miren qué doradito, eh. De esto está minado. Nos pueden alegrar la vida. Ustedes no saben lo que eran los saltos de este intrépido allá adelante. Al ya bebé, crecé. Bueno. El señor Marqués. Gracias. Como no tuvimos pesca, no sacamos ni un pejarrey, ese doradito diminuto que vieron. Este.. Nos vamos a comer una rica picadita. Con unos eh, morroncitos, marroncito, salame, por otro. Salame, por otro quesito de allá de Lincoln, miren, ven, miren, así. A ver, camarógrafo. ¿no? ¿Qué opinas? Está muy bueno ahora no hay nadie, no están pescando ¿Eh? A ver el agua? ¿Pero no pasa nada? Bueno ¿Qué querés algo? Ah, no, sí Almorzamos y después seguimos, ¿no? Después, después seguimos no, no voy a pescar Bueno, cuando uno termina la jornada de pesca es estirar el nylon ya que los riles frontales retorcen mucho el nylon ¿qué es lo que hay que hacer? largan un poco el nylon, apoyan en el agua y empiezan a largar el nylon ¿ven cómo va saliendo? yo lo largo el nylon acá hemos utilizado más o menos unos 100 metros de nylon hoy entonces yo le voy largando con la, con la lancha a una determinada velocidad, no, no voy a ponerla a fondo porque esto en realidad después hace muchísima resistencia. Fíjense que el nylon sale totalmente ondulado. lado, no sé si acá lo podrán ver, pero este, ahí está. Esto es más o menos lo que usted hemos utilizado, yo ahí lo voy a frenar, giro el pickup. up Fíjense, con la resistencia que va saliendo el nylon. la caña, que, así se ve. Parece que trajésemos un pecarre de 2 kilos, más o menos. Esto lo hacen cuando vienen a pescar aquí cuando van a pescar al norte, a trolear o con carnada. Toman el nylon acá con la mano y ahí empiezan a recoger con la caña. Cabe aclarar que no hay que tener mosquetón con esmerillón y esmerillón en la punta. Solo el nylon solo en el medio del nylon para que se, se destuerza ok Te dan así con paciencia despacito trabajando siempre con la caña y no forzando el reel no forzando el reel sobre todo esos riles que vienen con carreteles de de grafito y que le ponen multifilamento ¿okay? vamos así despacio hago esto porque vamos a cambiar el equipo, al menos Matías y yo. Bueno, acá he terminado con la carga. Y ven que el nylon no, no se enrula ni nada por el estilo. Quedó bien, bien estirado. Así que esta caña, ya ven que llegó acá todo perfecto. ¿Ven? No se enrula ni nada por el estilo. El nylon no salta de carretel. Agua así. Riego la cañita. No hagan lo que hacen mucho, que golpean los pasajeros así. Giran la caña y este pasajero flotante, este flotante y este flotante. Una señora caña, la de albatros de grafito y Kevlar, antigua, hoy la que traen nada que ver. Bueno, les voy a mostrar para mí cómo funciona una buena encarnada. Ven, este anzuelo es un anzuelo Gamacaxu, un río y zen. Es un solo muy fuerte y muy clavador que tendrá 3 centímetros de largo y un centímetro y pico de apertura. Yo voy a hacer así, miren. Estoy con lombriz colorada californiana. La cual realmente es bastante sucia. Pero fíjense, tomo la lombriz, me voy en la parte donde tiene un anillo, la enhebro un poquitito a la lombriz hago así y la levanto hacia el nylon tomo otra más la está cenebrando como quien dice la enhebrando cenebrando y donde tiene el aro la pincho ahí y lo mismo que dejé de un lado lo dejo el otro la levanto y ahí está lo mando para atrás uno dice sí pero a vos la lombrita la regalan porque está muy cara Realmente el precio de la lombriz más cara que un kilo de lomo de vaca Pero en fin, no entiendo nada Hay sequía, dicen No se considera lombriz Entonces fíjense con una, un pequeño solito El tamaño de la encarnada que hemos hecho Simplemente con tres lombrices, ven Y tiene movimiento Bueno Haciendo la prueba con lombriz, ¿no? Con lombriz, exactamente Opa, eh papá, ¿qué te pasó? Mira, oh papá. Mira, mira, mira. ¡Ojo! Enoja, eh, guarda, eh. Esto como viene de afuera echándole rosca y rosca, eh. Miren con lombriz. Y un solo anzuelo, eh. Decir que afloje van a pasar por arriba de las piedras, eh. Mirá, mira que patito. Mira. Qué mira. Oh, oh, oh. A ver, levántemelo un poquito si puede. Eh, pero me deja. Mira, mira. Ojo. Oh, oh. Miren, opa. Qué tool. Es eh, que patito levanta levanto acá. Sí. A, ver. a ver. Sí, sí, eh, eh, se enoja, che. Se enoja, se enoja. A ver. Está en la boquita. Vamos a cortar porque lo tenemos que levantar. Bueno, acá tenemos la captura del pati viejo, ¿no? Para no irnos invictos solo con el doradito, como quien dice No, no, el doradito no, acá tenemos algo más ¿sí? ¿Vamos a seguir intentando? Vamos a seguir Bueno, ahora lo vamos a devolver ¿Lo devolvemos este? Sí, sí, sí, obvio, obvio, obvio Al agua, Pato Vamos a hacer la devolución La devolución, Ghi Ar... arriba Arrivederci Ahí va Bye chao, Listo Arti, Qué tool. Vamos todavía Qué chiquitito ¿Otro más? Otro pati más Bueno, con este vamos a hacer así Este es chiquito Ve que está clavado de costadito con lombriz Miren, oh, oh, oh, oh, oh, oh O un, un poquitito, ¿no? pero bueno oh, oh, oh, oh. Esto se hace así, los que no tienen trapo, lo toman de la boquita, no muerde, hacen así, ven, y no los puede morder el pati. O sea, esto es donde tiene ese serruchito, tiene mucha fuerza en la boca, si cierra la boca lastima, pero yo lo tengo así, está inmovilizado, ven. Acá tiene un corte de algún doradito que se ve que le pegó un saque o algo así, o algún alambre. O alguna patilla que le, le, le No, le, no, no esto es de algún alambre, ven. ¿eh? Cómo está cortado ahí. No sangre ni nada, pero bueno. Vamos a hacer así. Lo largamos. Perfecto. Vamos. Chao querido bigote. Vos tenés lo que me sacaron a mí, eh. <risa> Chao.